...vamos a centrarnos en el texto que yo os voy a leer... ...en el capítulo 11 de Daniel, versículos del 40 al 45... ...primero quiero deciros una cosa... ...el capítulo 11 de Daniel es toda una historia... ...de lo que pasa en unas ciertas regiones del mundo conocido... ...en esa época, en las cuales hay una transferencia de poder... ...con el paso del tiempo en la historia... Se habla básicamente de un rey del norte y un rey del sur. Nosotros debemos ponernos en la piel del profeta, que para él el centro es Palestina. Por tanto, partamos de hemisferio norte para arriba, hemisferio sur para abajo. Y continuamente el profeta, en todos los versículos, va haciendo un repaso de la historia, hablando de personajes que fueron apareciendo posteriormente, siglos después de que él escribiera esto, incluso Cleopatra... ...y va avanzando... ...hasta llegar a un momento... ...de la historia... ...en que nos atañe... ...a nosotros... ...por tanto el resto del capítulo... ...yo de momento... ...no lo voy a, a desglosar aquí... ...es muy largo... ...pero vamos a coger lo que básicamente... ...nos interesa a nosotros... ...en nuestro tiempo... ...fijaros que dicen los versículos... ...no tienen desperdicio... ...luego los iremos desglosando... ...¿vale?... ...pero al tiempo del fin... Fijaros, hasta aquí ha hecho un repaso histórico de lo que iba a suceder en el futuro. Todo el resto para nosotros ya es pasado. Y se plantea en el tiempo del fin, el tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Pero al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves...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 pero Adom, Moab y la resto de los amonitas serán salvados. Pero Adom, Moab y el resto de los amonitas serán salvos. Los libios y los etíopes les seguirán los pasos. Los libios y los etíopes le van a seguir los pasos. Plantará sus seus pabellones entre los dos mares, vora la montaña gloriosa y santa. Plantará sus pabellones entre los dos mares, cerca de la montaña gloriosa y santa. Y en todas se cita que Egipto y otras tierras no se van a librar. En todas estas versiones.